nada volverá a ser igual. ¿Para qué quieres una vida de solo recuerdos cuando lo más grande está hacia adelante y lo más poderoso que tienes está aquí y ahora? Dicen, todo tiempo pasado fue mejor. Y para mí estas son concepciones que lo único que hacen es reflejar la falta de confianza, la falta de amor propio, de convicción y de reconocimiento del potencial y las capacidades que tenemos y que nos permiten crear algo genial, grandioso en cualquier momento. Es una queja subconsciente, es un cuento que lo conozco en tema de parejas, en tema laboral, el jefe, los hijos, la familia, ya no son como eran antes, ya no se vive como era antes, ya no hacen, no se comportan, no me tratan como antes. Esa es la verdad, esos tiempos pasados ya no volverán y esa realidad te pone ante dos opciones, o se convierte en algo deprimente, triste, renuncias, te castras, se convierte en un límite o te impulsa y te dice ok, ya no va a ser como era antes, ¿cómo quiero que sea hacia adelante? ¿Cómo lo haré? ¿Qué voy a crear? Cómo voy a usar este universo de posibilidades que la vida me presenta sumado a mis capacidades para generar algo. Es, quedar, es que quedarnos en, en ese pensamiento de que vuelva a ser como era antes nos muestra la dificultad que a veces tenemos mentalmente desde el programa, desde lo que grabamos, para ser capaces de fluir con la vida. Es una falta de comprensión de esa naturaleza y certeza de que la constante en la vida es el cambio. Entonces nos quedamos temiéndole al cambio, nos estancamos. Pero si asumimos el potencial, si decidimos que podemos crear, entonces va como de esta manera. Primero le tememos al cambio y como que queremos que no suceda. Luego aprendemos a adaptarnos al cambio. Pero en definitiva, lo más poderoso puede estar o pues está en que seamos iniciadores del cambio generemos el cambio, porque eso demuestra que confiamos y que nos disponemos a ir descubriendo cada vez más las capacidades que tenemos. Nada volverá a ser igual, eso es verdad, pero tú puedes decidir en qué se convierte esa realidad. ¿Te empodera o te detiene y te deprime? ¿Qué decides?